Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog Bueno, en primer lugar eh, Quiero agradecer a todos aquellos que han eh, Enviado comentarios al blog Que desde el último vídeo Si no he anotado mal Han sido eh, René Ferreira Ángeles Mateos Miguel Plata Esteban Oli Olives Camilo Torre Sandra Trujillo, Rafael Córdoba, un, un nombre que me ha resultado gracioso, Melón Limón, Alejandra Herrera, Eli Sergio Morales, Carlos Moreno, Daniela Gainza, Jani Sánchez Guevara, Julián Sánchez, J.C. Martínez, Juan Briones, Vicente Alarcón a todos ellos que han enviado algún comentario a los cuales yo he contestado a todos ellos incluso ha habido dos que les he contestado dos veces porque resulta que puse un, una respuesta a su comentario y se borró y se eliminó y, y entonces le volvía y luego en una segunda una segunda vez que puse los comentarios salían las dos respuestas o sea que a Briones y creo que es Vicente Alarcón tienen dos respuestas al mismo comentario Bueno, pues nada, a todos ellos darles las gracias por sus comentarios Que son muchos de ellos muy interesantes Muy interesantes y hacen aportaciones que, que de verdad que son muy interesantes para el blog Porque es una manera de darle al blog vida, darle diversidad, de diferentes opiniones, diferentes enfoques yo estoy muy agradecido a todos aquellos que envían comentarios y siempre les, les invito a que aparte de, de poner su nombre y el comentario, el nombre que ellos prefieran aporten algo que personalice un poco su, su presencia, ¿no? de dónde son, qué hacen, a qué se dedican, cuáles son eh, qué motivaciones tienen hacia la psicología, etcétera, etcétera, y otras cosas que ellos pueden poner para, de alguna forma, hacer que su presencia sea eh, más, eh, más cercana, más, más próxima, como más personalizada. Bueno, pues tanto, a todos ellos, muchas gracias, por supuesto, también a todos los suscriptores, que son muchos, también les, doy un, un cariñoso, les mando un cariñoso saludo, y a todos aquellos que eh, ven el blog y se se enriquecen de, de los comentarios o incluso también aquellos que no les gusta o que les parece que no les satisface o que tienen opiniones muy diversas también con todo respeto, un saludo para todos ellos Bueno, hoy les voy a hablar de... <coughs> pensaba, pensaba porque lo anuncié y por eso he de decirlo Estoy preparando un, uno o dos vídeos, creo que tendrán que ser dos sobre psicología y religión. Ustedes saben que Freud escribió, eh, llevó el psicoanálisis a otros eh, lugares diferentes de lo que era el psicoanálisis en sí, es decir, a la cultura, lo llevó a la cultura, lo llevó a la sociedad, lo llevó a la religión con su obra El porvenir de una religión. Bueno, vo voy a hablar un poco, creo que en el próximo vídeo, sobre este tema y lo haré de una forma que considere lo más equilibrada posible y lo más, eh, lo más desapasionado posible para que, para que pueda ser un comentario y una reflexión objetiva y que a ustedes pueda ayudarle. Por tanto, esto será eh, para el próximo vídeo, eh, aunque lo había anunciado para hoy, pero no he, es un tema muy complejo y he preferido darle un poquito más de preparación. Bien, el, el tema de hoy es... Mmm, habla sobre esta psicología que yo llevo a cabo, que llamo psicología del ser, eh, y le he llamado deseo, manantial de vida, camino, apertura aperturas y encrucijadas. Mire, el, somos seres de deseo. La vida lleva, está inmersa, el deseo está inmerso en la vida, en nuestra vida, y este deseo es como un manantial, lo comparo con un manantial, que, un manantial que brota en una montaña y de ese manantial sale un chorro grande de agua que está lleno de jovialidad, es como... como como un niño revoltoso que sale con toda su fuerza a jugar a la calle y da saltos y brinca y, y salta y juega, etcétera, etcétera. Ese chorro de agua es la vida, es el deseo que está inmerso en esa vida. Y ese chorro de agua, ese manantial que va a formar un río, busca, hace un cauce. El cauce es esa realidad externa, que va a acompañarle en toda su vida, hasta que llegue al mar, en el curso alto, en el curso medio, en el curso bajo, eh, en, la, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la vida adulta. Entonces, esto es una, una metáfora que creo que ayuda mucho a entender el devenir, el desarrollo de nuestro deseo. El deseo, ¿qué busca el deseo? El deseo busca lo mismo que el río, un cauce, una relación, un objeto, una realidad con el que, digamos, relacionarse, con el que ligar toda esa fuerza que lleva en su propia dinámica. Y el deseo, ¿qué espera el deseo? El deseo espera ser esperado. El deseo es como si esperáramos como si esperáramos a alguien y preparáramos nuestra casa para recibirle con gran cariño, con gran atención, con gran afecto. Y esa madre, esa familia, que es el objeto del deseo de ese niño recién nacido, ha preparado, si está, si es una, si es una madre acogedora, una buena madre, una persona que ha deseado que, que va a conectar su propio deseo con ese niño, pues ha preparado esa venida, ha preparado con cariño esa cuna, ese, esa casa, lo ha preparado con gran cariño, y en su corazón hay una gran ilusión, unas grandes expectativas, y llega ese niño, y entonces el niño que se siente, que desea, que su presencia sea un regalo, se encuentra con el deseo de la madre. Y hay entonces ese encuentro, esa concurrencia de los deseos, de la vida, de la ilusión, de porque el niño, por decirlo de alguna forma, también viene. El niño viene preparado, viene ilusionado, viene con grandes expectativas de encontrar de encontrarse con alguien, de que haya un encuentro, de compartir su vida, su ilusión, su deseo, todo lo que la estructura primaria, todo lo que sé yo primordial, ese ser lleva en su seno, en sí mismo, para realizar ese encuentro con esa madre, con ese padre, con esa familia, que le pueden recibir habiendo hecho todos esos preparativos y acogiéndole, con gran alegría y con gran júbilo. El niño entonces sabe que ha encontrado su tierra prometida. El niño ha encontrado lo que necesita y se relaja y se va produciendo una confianza, una gran confianza y el niño siente el cariño, el placer, la dulzura, siente en cada, en cada gota de aire, en cada, por decirlo, en cada molécula de aire, está sintiendo todo esto. Y entonces, en, como se ha realizado ese encuentro, el niño inicia la vida bien, como ese río que cae el agua, un cauce, va formando un cauce y se va deslizando jubilosamente, alegremente, por ese río por ese cauce hacia, hacia abajo bueno, cuando la vida empieza así es maravilloso yo felicito desde aquí a todos los padres a todas las familias a las madres, a los padres, a los hermanos a los abuelos, a todos aquellos que preparan la acogida a ese nuevo ser niña o niño que va a venir y lo preparan con una gran ilusión, con gran cariño, con gran alegría. Tiene que ser un día muy hermoso, tiene que ser un día grande, tiene que ser un día excepcional en la vida de esa familia. Porque ese niño ya nació, fue engendrado mentalmente por esos padres. Es verdad que el niño físicamente empieza a existir en un determinado momento en el vientre de esa madre y luego nace. Pero antes existió, se engendró en la mente de los padres. Oye, que, vamos a ver si tenemos un niño porque y los dos lo desean y los dos lo quieren y, y están, están ansiosos porque nace ese niño y los dos lo desean. Y por tanto hay un gran júbilo y hay un nacimiento que empieza engendrándose en la mente y en el deseo de los padres. Bueno, por tanto, ese deseo, el deseo que hay en el niño, se abre al mundo. Primero es un mundo pequeño, reducido, un mundo físico pequeño. Esos padres, esa familia, esa habitación, esa casa, ese mundo pequeño, pero ya es una gran apertura para ese niño. Hay una gran apertura al mundo. Y tiene que haber una alianza con ese objeto, con esa familia, con esa madre, con esa padre, cuando, cuando esa alianza buena, generosa, que produce fundamentalmente confianza será la vida empieza bien, la normalidad empieza bien, la salud mental empieza bien, y se inicia adecuadamente, con mucha alegría y generosidad, pero puede ocurrir también que todo eso se frustre. Lo primero porque no haya habido un engendramiento mental, sino que han sucedido otras cosas. Pues una mujer que se ha quedado embarazada, pues porque ha pasado, eh, ha estado con un chico y se ha quedado embarazada, pero no tenía ningún deseo de quedarse embarazada, ni, ni nada por el estilo. Hay algunas mujeres que les ocurre esto, y que luego saben eh, hacer suyo ese deseo, y tomarlo como si hubiera habido este otro nacimiento del que le, que le he hablado pero luego pueden suceder también otras muchas cosas. Es triste, es triste que una madre tenga que desprenderse del hijo que ya ha engendrado. A mí, la verdad, se lo digo en serio, me produce una tristeza infinita, infinita. Me duele el alma cuando pienso en un aborto, me duele el cuerpo, siento en mí un, algo, un escalofrío... Un escalofrío tremendo, yo pediría a todas las madres, en cualquier situación y circunstancia, que procuren acoger a ese niño, que procuren darle su vida. Probablemente tendrán muchas dificultades en algunos casos, es verdad, y algunas pensarán que eso estropea su vida porque el niño nace en un momento en que no han deseado pero no olviden también esto que les no voy a decir, un niño a lo mejor no estropea la vida, sino todo lo contrario, que hace que justamente él dé la vida a esa madre. Mire, el otro día estaba yo en un bar tomando un café, bajo por las mañanas a tomar un café a un bar cercano de aquí, de mi consulta, y una chica que estaba de camarera, muy joven, eh, yo sé que tiene, bueno, ella me lo había dicho, tiene un niño de un año y medio, y yo le pregunté, ¿y tu niño? Dice, ay, mi niño, mi niño me ha dado la vida. Me dijo literalmente con estas palabras, es una chica muy joven, no sé cómo fue ese engendrar a ese niño, pero lo dijo que algo así como si, y por alguna cosita que yo sé de esa chica que me he enterado por casualidad, quizá ese niño fue el que, hizo que su vida tomara otro camino, otro camino. Bien, pero claro, el niño puede ser, puede ser mal acogido, puede no tener un buen encuentro, puede no encontrar ese vínculo, puede no encontrar ese objeto, puede no encontrar ese clima, puede no encontrar esa ilusión, puede no encontrar no, que no se llenen, que no se calmen, que no se colmen, ni calmen ni colmen sus expectativas. ¿Y qué es lo primero que ocurre? Mire, lo primero que ocurre en un niño cuando esto, cuando ese encuentro no se da, es que el niño siente que algo muere dentro de él. ¿Qué muere? Toda la carga de ilusión y de expectativas que hay en él. Eso muere. Cuando no encuentran unos brazos que le acogen, que le aprietan, con cariño, con ilusión, ese alma, ese ser, ese núcleo, esa esencia que hay dentro de él, muere. ¿Y qué pasa? Que en su lugar se pone otra cosa. En su lugar se pone otra cosa. ¿Qué se pone? Lo primero que se pone es la decepción, la tristeza, esa muerte y luego se pone la rabia la impotencia y a su vez se, se pone la culpa por sentir rabia siente rabia de que no haber sido acogido y sin embargo a su vez se siente culpable de su propia rabia porque piensa que está agrediendo a esa persona que aunque no le recibe con gran anhelo ni con gran entusiasmo le está cuidando, le está dando unos cuidados porque eh, eh, estoy hablando de, de, de no de que un niño que no se encuentra con una madre se encuentra con una madre pero es una madre que a lo mejor no ha podido prepararse no ha tenido la suerte de poder prepararse para ser madre y o que tiene, o porque ella misma ha vivido unas circunstancias tremendas en su vida y no le han dado lo que ella ahora, no, ella no puede dar lo que a ella no le han dado y entonces es un, es un recibimiento de unos brazos muertos de una ilusión marchita. ¿eh? Y esto produce al niño todo esto que les he dicho. Y produce una cosa que ayer decía, contestaba a un señor en el blog, Juan Briones, le contestaba que él me decía que había visto uno de los vídeos que yo tengo ahí sobre la ansiedad, y yo le decía, bueno, pues mañana voy a hablar un poquito de la ansiedad. Mira, una de las cosas que produce esto ese desencuentro es ansiedad. Pero una ansiedad, la ansiedad que se produce en los primeros momentos de la vida, los primeros momentos, los primeros meses, el primer año, el segundo año, etc., es una ansiedad que luego se va a convertir en una ansiedad crónica. Es lo que yo le llamo una ansiedad de fondo. Está en el fondo de ser. Mire, el otro día me decía una, una señora... No en la consulta, en otro, en otro lugar, me contaba, mire, es que yo, es una señora jubilada, y me decía, es que yo me... Y que no, una señora que no tiene prisa ninguna, no tiene muchas que hacer, económicamente está bien, podía estar tranquila, podía estar... Pero dice, yo me pongo a, a, hacer, a limpiar mi casa y a hacer las cosas, dice, y cuando me vengo a dar cuenta, al rato estoy como como se suele decir aquí en España, no soy por otro país, es como una moto, estoy completamente acelerada, acelerada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está tan acelerada si solo está, pues eso, a lo mejor limpiando la casa, el polvo, barriendo, fregando, etcétera, o, o limpiando la cocina, o fregando unos platos? Etcétera? ¿Por qué está tan acelerada? Mira, se lo diré, porque cada vez que en esa persona se activa un deseo, ese deseo que se activa aunque sea el deseo de fregar unos platos el deseo de coger un, y poner un cuadro que está torcido ponerlo bien aunque sea el deseo de cambiar las sábanas a una cama estos deseos tan simples eh, pueden haber otros como deseo de leer un libro o deseo de escuchar un poco la televisión o deseo, todas estas cosas normalitas, corrientes cuando se activa el deseo se activa Todas aquellas cosas que se asociaron a la frustración de ese deseo y que se activa. La ansiedad, la rabia, la frustración, el desencanto y todo eso tiene tanta fuerza, está tan cargado, porque en su momento fue algo tan traumático y tan fuerte que se produce una especie de cascada de síntomas que la persona que se apoderan de la persona y sin darse cuenta entra en un estado de ansiedad que es crónico y que prácticamente está casi a todas horas no en todas horas, pero en casi a todas horas ¿por qué? porque está relacionado con el deseo con la activación del deseo y esto porque produce una ansiedad también produce angustia no es lo mismo el concepto de angustia que el concepto de ansiedad esto ya lo expliqué lo pueden ustedes ver en otro vídeo que hay sobre la angustia y la ansiedad en el blog no lo voy a volver ahora a explicar porque si no eh, no termino entonces pero es importante es importante que ustedes entiendan por qué existe esa ansiedad crónica esa angustia es por esto es por esto porque asociado al deseo hay toda una catarata de experiencias traumáticas, de experiencias que fueron terribles en su momento, y que duraron, a veces, si duraron mucho tiempo, si, fueron, si se hicieron crónica, eso es terrible. Eso le puedo decir a ustedes que estropea la vida de un ser humano, porque le lleva a una ansiedad prácticamente constante. Las cosas más simples de la vida producen. ¿Qué le digo yo? Uno va a arreglar, limpiar un poco, tiene un coche y lo arregla un poco. Eso ya, ese deseo produce ya esa ansiedad. Eh, si tiene un trabajo y tiene que abrir el ordenador y mirar lo que... Eso ya produce esa ansiedad. Es decir, es una ansiedad asociada a revivir, a sentir un deseo, a la experiencia del deseo ante prácticamente cualquier cosa, cualquier cosa. hay otra cosa que quiero decir. fíjese que todo esto puede ocurrir cuando todavía, porque yo a, to, a, a, esa, a ese núcleo de la personalidad que está ahí desde el nacimiento, que forma, que es lo que le llamo, por eso le he llamado psicología del ser, a todo eso, a todo ese conjunto de realidades, de alma, de esencia, de núcleo, le llamo ser con mayúscula, por eso he puesto psicología del ser, y... Ya lo he dicho muchas veces, pero, eh, pero eh, lo voy a decir una vez más, porque esto es importantísimo en psicología, es, es la columna vertebral de toda psicología bien hecha. No podemos pensar que el ser humano es una tábula rasa. No podemos pensar dentro de, una, de un empirismo radical o dentro de, un, de una psicología empirista radical como quiso hacer, por ejemplo, en sus inicios, por ejemplo, el, el conductismo. No podemos pensar, porque no es verdad simplemente que en el ser humano, el ser humano viene así como, como, como una tabla rasa donde uno puede escribir lo que sea y donde solamente hay ese esquema de estímulo, respuesta, etc. No. Y lo diré mil veces. Esto lo he podido estudiar durante 40 años y lo he podido pensar millones de veces, por para que ustedes vean lo exagerado de, mi, de, mi, de lo que estoy diciendo. Y no es así. El ser humano nace con una esencia, nace con un núcleo, nace con algo, con la vida, pero no solamente con una vida, digamos, somática, sino con una vida psíquica y espiritual, espiritual porque quiere mantener con el objeto una relación casi de éxtasis, de amor, de confianza, de ilusión, de expectativas, de donación, de recibir, de ofrecer experiencias de confianza, experiencias de placer. El placer va unido a la confianza, claro que sí, pero no somos solo deseo de placer, somos ese alma que está ahí. Y por eso toda psicología que se precie tiene que poner en la esencia y en el principio como piedra angular a un sujeto, a un sujeto que va a engendrar una subjetividad. Esta es la psicología verdadera. Esta es la psicología verdadera. Eh, y lo que le decía, a todo esto yo le llamo yo primordial, pero cuando suceden todos estos acontecimientos traumáticos, antes de que se instale, el yo realidad, eso es tremendo. ¿Por qué? Porque la persona está muy desvalida. Es como que es un yo, el yo primordial, el yo que encierra esa esencia, ese ser, es un yo frágil, que se hiere muy fácilmente, que no tiene defensas, que no tiene defensas adecuadas frente a lo traumático, que se, ¿cómo diría yo?, que se, que se medio muere con todo esto, Ahora, este yo primordial no es lo mismo que el yo. El yo realidad es ese yo que nace cuando el niño va abriéndose al mundo, cuando ya va siendo, tiene dos años, tres años, pero es que a los dos años pueden haber sucedido tantas cosas tan importantes que ya un niño puede estar muy enfermo o con mucha salud mental. Bueno, pues ese yo ese yo realidad, ¿qué es ese yo realidad? El ser yo que nace de, un, de una maduración neurológica, de una maduración del sistema nervioso, porque yo no hablo de una espiritualidad así desprovista de cuerpo, no hombre, no, aquí hablamos de las dos cosas juntas siempre, no de cuerpo por una parte y alma por otra, todo es una unidad, una unidad, claro que sí, y por tanto ese yo primordial que implica una maduración, un desarrollo, una maduración del sistema nervioso, ya tiene más capacidad de defensa frente a los acontecimientos traumáticos aunque sea un niño de tres años un niño de tres años tiene mucha capacidad ya para enfrentarse a un trauma pero un niño de un día, de dos, de un mes de una semana y entonces el niño que no tiene ese, que todavía no ha llegado a ese, a ese momento en que ha nacido y se ha desarrollado el yo, el yo realidad puede estar asediado como un castillo asediado por múltiples enemigos que, eh, que hacen todo lo que sea para conquistarlo cortan el agua cortan todo tiran flechas ponen todas estas películas que hemos visto muchos de nosotros de asedios a castillos etcétera bueno pues esto es un poco lo que ocurre y entonces el yo realidad aparece más tarde aparece a través de las identificaciones aparece a través de la apertura al mundo aparece a través de que los sentidos van madurando, la capacidad motriz va madurando, la, todo, todo el cuerpo se va desarrollando entonces va apareciendo ya la realidad que tiene la capacidad de ver al sujeto y de ver al objeto, de verse a sí mismo y de al mundo, de una capacidad de relación, de interrelación entre las dos cosas y por tanto de establecer eh, conceptos eh, o por lo menos algo, sí, concepto no al el tiro de una persona adulta, pero sí que ya le ayudan a estar en el mundo, a ver el mundo. Mm. Eh, mire... Mm. Para que ustedes tengan un esquema, claro, un esquema claro, primero tenemos ese yo primordial que, que, sobre todo, sobre todo, está en esa relación con la familia, en esa experiencia de confianza o de no confianza según lo que haya pasado. Luego... Conforme van pasando los meses, el niño se va abriendo al mundo, sus, como he dicho, sus sentidos van madurando, etcétera y aparece el yo realidad. El yo realidad también va madurando en la, en la medida en que la persona, todo, todas las capacidades, digamos, eh, cerebrales, motrices, etcétera van madurando, el niño se abre cada vez al mundo y su, mm, su digamos, el círculo de su apertura es cada vez más es cada vez mayor hasta que se va convirtiendo en un niño mayorcito como les he dicho muchas veces esto puede tener una serie de. si todo va bien, si todo va bien el niño pues eso se va abriendo cada vez al, al mundo sabe relacionarse bien eh, sabe, eh, digamos, respetarse a sí mismo sabe conocerse a sí mismo tiene la experiencia, esa experiencia que ha adquirido en la relación con sus padres, con su familia para enfrentarse a una realidad más amplia eh, eh, su yo, realidad sabe ver el mundo bien sabe leer el mundo bien y también verse a sí muy bien y la relación, o sea, es un niño sano pero pueden ocurrir muchas cosas en ese, en ese, en ese trayecto solamente le quiero hablar de a ver, vamos a ver, les he hablado ya de muchas cosas, pero quisiera hablarle hoy, por ejemplo, ¿qué puede pasar en un niño que se encuentra eh, con una madre operativa? ¿Una madre operativa? ¿Qué es una madre a lo que yo... Una madre operativa es una madre que funciona bien, es pragmática, sabe resolver los problemas, sabe darle de comer a su hijo, quitarle los pañales, pero... Lo hace fríamente, no sabe transmitir afecto, no sabe expresar los sentimientos. Ella ha tenido sus problemas, tuvo sus traumas y se ha quedado ahí. Pues ¿qué va a pasar? Pues que ese niño va a tener interiormente una especie de falta, una especie de falta tremenda en su interior, que va a, hacerle, va, va a crearle un vacío interior. Un vacío que le va a acompañar toda la vida y le va a hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque sí, la madre es un buen ejemplo, es un buen ejemplo pragmático. E incluso es brillante. Es brillante a la hora de, de hablar de un problema, de hablar de una cosa, pero sin embargo es fría en lo afectivo, es fría en el terreno de la confianza. Y esto crea un vacío muy grande en esa persona y en ese sujeto. Le pondré otro caso. ¿Qué pasa con una madre fóbica? Aquella madre de la que yo le que cuando su hijo en el colegio se iba a una excursión, la madre se ponía a llorar, pero lloraba a lágrima viva, porque no podía separar a su hijo, porque creía que le iban a pasar todo tipo de males y de problemas y de cosas horrorosas, eh, cuando en realidad iba acompañado en un autobús de una serie de profesores y de personas que le iban a cuidar. Claro que el niño, ahora que es un adulto, no pueden ustedes imaginar los problemas que le está creando a este señor, los miedos. Este señor trabaja en un sitio y siempre está pensando que lo van a tirar, que lo van a expulsar, que la empresa va a cerrar, que se quedará sin nada, que, que entonces qué va a hacer, se siente como un niño desvalido, un niño que no, parece que no, que no tiene capacidad para nada. Se... Y fíjese esto por parte de la madre, por parte del padre hay otros problemas en el caso de este de este hombre, y es que el padre es un hombre un hombre autoritario que le hizo sentirse como si fuera nada, como si fuera la combinación de las dos cosas ha dado un resultado horroroso, un resultado de una persona que le han estropeado la vida entera la vida entera ¿eh? luego piensen ustedes piensen ustedes por ejemplo en una madre infantil hay madres muy infantiles, madres muy infantiles. Madres, por ejemplo, que eh, eh, tratan a su niño siempre como si, como si no creciera. Y cuando eh, tiene siete, ocho, o incluso cuando es adolescente o cuando es joven, lo tratan como si tuviera... ¡Ay, cuidadito! Se lo hacen todo, no dejan que se exponga nada, eh, son como su brazo, su pierna, su mente y todo su cuerpo, porque... Eh, de alguna forma la madre tiene que estar interviniendo constantemente en la vida de ese niño, facilitándose. con lo cual no aprende, no hay aprendizaje ante el mundo, ante la vida, y el niño llega un momento en que tiene miedo, no sabe ejercer de, de mujer, de hombre, no sabe, no ha aprendido, ha sido realmente, eh, la madre ha intervenido, Uh, en, en toda su vida recuerden aquel caso del que hablaba que cuando un señor de 40 años que la madre salía ay no te preocupes te acompaño y hasta llegaba al ascensor y le, y le daba el botón para que te subiera y le abría la puerta y, y vamos es que eh, pues hasta ponerle la cuchara en la boca a los 40 años para que comiera no imagínense ustedes no eh, Una cosa crucial, que ya le he dicho en muchos vídeos, es esta que le voy a decir. Vamos a ver, mire. El niño primero está dentro de la órbita de la madre. La madre ha engendrado a ese niño, le ha dado... Normalmente es la madre la que hace esto, ahora esto se va modificando en la cultura cada vez un poco más porque el padre también es, el padre hace las funciones maternas algunas veces, cada vez un poco más, bueno, pero pongamos por caso la madre, resulta que, eh, a ver, que se me ha ido santo al cielo. He estado hablando del círculo de la madre, el niño que está en el círculo de la madre, y la madre cumple todas estas funciones, pero la madre tiene que soltar al niño, tiene que saber renunciar a utilizar el niño como un objeto para sí. Tiene de alguna forma que desprenderse de su hijo, cariñosamente, educadamente, amablemente, con afecto por supuesto. Y el padre tiene que recoger a ese niño o a esa niña y ejercer esas funciones de digamos ayudarle a salir de ese circo para abrirle al mundo a un mundo más amplio a su propio mundo si es una niña el padre tiene que porque la niña se decepciona de la madre muchas veces, de, porque la madre no es omnipotente, y va hacia el padre. Y el padre debe acogerle bien, pero luego debe devolverle a su madre, si es una niña, para que se identifique con ella y se convierta en una mujer, pero no de la forma en la que esa niña sea tomada como rehén de los deseos de la madre y como no dejándola crecer como algo autónomo e independiente. ¿Eh? Si es un niño... El niño ese es rescatado, es la madre, la madre deja al niño, lo, deja que vaya hacia el padre, ayuda en ese proceso y el niño va hacia el padre, se identifica, se abre a ese mundo de lo masculino, se identifica con todo eso y se va convirtiendo en un hombrecito y se va enfrentando, confrontando con ese mundo. Todo esto es lo que Freud llama el complejo de Edipo. Pero esto es... La vida misma, porque el niño, si se queda en la órbita de la madre, niño o niña, la niña la niña vuelve a la, a la órbita de la madre, pero no vuelve ya de la misma forma. Una vez el padre, una vez la niña ha ido al padre, y luego la niña esa también se decepciona al padre y se da cuenta que es una mujer, y vuelve a la madre, la madre tiene que tener la vista suficiente como para tratarle como un ser autónomo a ella, con mucho cariño, como eso pero como un ser autónomo, no como si fuera algo pegado a ella, no como un postizo de ella, no como proyectando sobre ella sus necesidades y queriendo convertir a la niña en un objeto de satisfacción de sus propias necesidades afectivas, porque seguramente con su marido no consigue eso, no lo ha conseguido jamás en la vida. Mire, una cosa que ocurre muchas veces con los hijos es cuando las parejas no tienen entre ellas una relación buena y una satisfacción buena, afectiva, sexual, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? Que toman como rehenes muchas veces a los hijos de sus afectos y quieren satisfacer sus ilusiones, sus deseos y sus expectativas con los niños, y esto es un gravísimo error. El niño tiene que tener su camino, sus encrucijadas, su vida, tiene que desarrollar su deseo, su deseo tiene que andar por muchos vericuetos, por muchas sendas, por muchas caminos por muchas encrucijadas para madurar, para fortalecerse para ver el mundo para distinguir el mundo del mismo para tener una estructura narcisista que quiera ver el mundo como un doble del mismo que eso es una estructura narcisista ¿eh? entonces a los niños hay que soltarles hay que hacerles sentir su autonomía, su personalidad diferenciarla de la de los padres cultivarla educarla, encauzarla, etcétera. Tanto el padre como la madre como la familia. Entonces estamos el mundo de la madre y el mundo del padre, el universo del padre. El niño tiene que llegar un momento en que haga eso que Freud decía, que acepte interiorizar la ley. ¿Qué es la ley para Freud? La ley para Freud es que el niño renuncie a esa madre en el sentido que he dicho para la niña, y para el niño en el sentido que he dicho, y realmente renuncie a ese mundo de placer, a ese mundo así de, de ensimismamiento, a ese mundo en el cual queda como encerrado en, en, un, en otro útero, no ya el útero materno, el útero físico, pero queda encerrado en otro útero familiar, psicológico, afectivo, y no evoluciona. Es este caso, de la estoy pensando en un caso, este caso de, de una madre que toma a su hijo... Se lleva muy mal con su marido, su marido, al final se divorcia, se lleva mal. Y entonces la madre toma al niño como un objeto para satisfacer su necesidad afectiva. Ahí, hijo mío, quédate aquí conmigo, estás aquí conmigo, ahí, tal, cual. Entonces, la madre, ¿por qué? Porque la madre no ha desarrollado su autonomía, no ha desarrollado su personalidad, no tiene capacidad para buscar una nueva pareja, para satisfacer sus necesidades y toma como rehén a ese niño, a esa niña y lo convierte lo traumatiza porque no lo deja desarrollar todas toda sus potencialidades, todas sus capacidades, toda su personalidad. Bueno, este es un tema que les hablo, con, les he hablado muchas veces de todo esto, pero es tan importante, es tan importante todo esto en la vida, los que nos dedicamos a la clínica vemos tantas vidas mmm, traumatizadas, por todo esto de lo que le estoy hablando, que merece la pena que ustedes puedan pensar un poco, los que son padres, los que son profesores, los que están en relación con niños, con adolescentes, los que tienen labores educativas, que tienen que formarse, los padres no pueden ser padres así solamente instintivamente, no, yo tengo un vídeo que llamo carnet de padres, véanlo ustedes, ese vídeo, carnet de padres, a ver qué les sugiere, ¿Eh? hay que formarse para ser padre hay que estar actualizándose, hay que saber psicología, hay que saber pedagogía, hay que saber muchas cosas. Ser padre no es actuar solo instintivamente como si uno fuera un león o una leona o un yo qué sé, un, un animal, ¿no? masculino o femenino, no. Ser ser humano es otra cosa. Los seres humanos no somos solo, eh, como decía Coran Lore, no somos esquemas innatos. De esto hablaré en el próximo vídeo en relación a, a, a la religión, lo que decía Coral Lore eh, y qué quería decir con esto. Eh, no somos solo esquemas innatos que están configurados por nuestro cuerpo, somos mucho más que eso, somos mucho más que eso, hombre, mucho más que eso. Por tanto, todos los que están en contacto con niños o niñas tienen que saber que tienen una grave responsabilidad porque lo que estén haciendo con ese niño y niña va a hacerle que tengan una vida buena o hacerle que tengan una vida que puede ser muy dolorosa, muy traumática. Y qué triste es un ser humano que cuando uno lo recibe en su consulta a los 20, 30, 40 años viene hecho polvo, hecho polvo porque todo esto, algunas de estas cosas que les estoy diciendo han sucedido en su vida y les han traumatizado, les han, eh, desencajado, desorganizado, desmentalizado, eh, no han sabido, no, no pueden adaptarse, no pueden ser creativos, porque la vida tiene dos grandes cauces, una, es la, una cosa es la adaptación y otra cosa es la, cre, la creatividad, un ser humano maduro no es solo un ser humano que sabe adaptarse, no, eso lo hacen los animales incluso mucho mejor que nosotros, un ser humano tiene que ser creativo, un ser creativo es aquel que cambia la realidad por otra mejor, su propia realidad y la realidad del mundo. Tenemos que estar claramente frente al mundo, frente a nosotros mismos, con lucidez, frente al mundo con lucidez, frente a la naturaleza con lucidez y tenemos que saber qué hacer con todo eso. Eso es un ser humano, eso es un ser humano maduro. No lo mismo ser un ser humano normal que ser un ser humano maduro. Un ser humano normal es aquel que cuantitativamente es más o menos como los demás. Como hay millones, pues entonces, como, como hay millones como yo, pues soy normal. No. Ser un ser humano maduro, la madurez tiene otros ingredientes, la adaptación y la creatividad. Saber, saber pensar sobre uno mismo, sobre el mundo sobre la naturaleza, para dar respuestas adecuadas a todos los problemas que la vida nos presenta. Bueno, nada más. Eh, ustedes, yo soy, tiendo a hacer los vídeos largos, eh, yo, yo lo sé, es, es un poco... Eh, un, me cuesta hacerlos eh, más cortos y espero que ustedes lo entiendan. Y bueno, pues será, a lo mejor es una cualidad, se mire, o es un defecto según se mire. Bueno. Gracias a todos ustedes, espero sus comentarios eh, sean críticos en el sentido positivo o negativo, porque siempre todo tiene su parte buena, y, y nada, hasta el próximo vídeo, que espero que sea sobre ese tema que les he dicho, sobre psicología y religión, donde voy a hacer un análisis desapasionado, sereno y tranquilo, y no, no va a ser un análisis así trillado, no, no, no voy a hablar de las religiones en un sentido trilladito, no voy a hablar de la religión en un sentido serio, en un sentido profundo en un sentido histórico y muchas otras cosas eh, por lo menos voy a dar una serie de pinceladas que creo que a muchos de ustedes le van a venir bien porque sobre la religión se dicen muchas tonterías tonterías como una casa mira, ayer mismo estuve yo en... En, ustedes saben que tuve un problema de salud y ayer estuve que, que ten, tenía una entrevista con mi neurólogo y había allí una señora que me estuvo hablando todo el rato de, de religión ah, decía decía cara tontería que me, me, me aconsejaba ver un programa de televisión que ella veía y me dio unos folletos pero decía cara tontería cara algo que no tenía ni pie ni cabeza que era no tenía ni idea de lo que había sido la religión históricamente bueno y me estaba soltando ahí un discurso al final, con mucho cariño, le dije, era una señora mayor, le dije, mire, eh, estas cosas debe usted hablarlas un poco así más cuando alguien eh, quiera hablar con usted de esto, pero estaba casi y echando un ¿no, a todos los que habíamos allí durante una hora. <risa> bueno, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Que sean felices.